hola amigos qué tal ¿Cómo están espero que estén súper bien vamos a hablar hoy algo referente a los retiros que veo que hay muchas dudas y mucha desinformación así que te lo voy a explicar de manera súper fácil para que no tengas ningún problema en entenderlo qué pasa cuando yo retiro dinero de una de mis plataformas de criptoactivos a mi billetera tradicional entonces qué sucede si cuando yo saco dinero la moneda en la que me pagan o lo voy a retirar está muy baja así que vamos para allá Este es un vídeo un poco para los que me están diciendo qué es lo que pasa que el TCC está tan bajo. A ver, puede haber muchas explicaciones referente a eso. Luego si quieren hacemos un tutorial donde lo explique más. Pero lo que quiero que entiendas es lo siguiente. Cuando tú sacas el dinero de la plataforma, juguemos con 100 que es más fácil. Si tú sacas 100, ellos se quedan el 5% por el retiro, ¿ok? Entonces sería 95 lo que sale. Cuando salen esos 95 y se te pagan en TSC y ahora al estar tan bajo, de hecho ahora mismo está en esto, este, puede bajar más pero vaya que ya, que ya está casi en el suelo, pues te van a dar el porcentaje de esos 95 en ese precio tan inferior que está la moneda. Entonces te pagarían lo correspondiente a 95. ¿Qué sucede si por ejemplo esta gomita del cabello? Eh, vale 95 y me lo van a dar en esa moneda, pues en vez de que costara, por ejemplo, un, un dólar cada moneda, pues me daría 95 monedas, sin embargo, como el precio es muy inferior, me darían muchísimo más monedas por esta liga. Entonces, es un poco así, es como cuando una criptomoneda está baja y muchos aprovechan a comprar y luego venderla, pues es una forma de obtener más monedas. Pero lo que quiero que entiendas es eso, ¿qué sucede? Una vez que llega a la, a la billetera, si quieres puedes cambiarla a una moneda más estable como USDT y de este modo tu dinero no va variando. Aunque si por lo que sea fuera a subir, te lo dudo, pues ganarías monedas. Pero todo depende de cómo lo veas, de tu estrategia y todo. Pero es súper importante que sepas eso. Eh, tú al sacar dinero es como si compraras esa moneda y al comprarla a un precio muy inferior, si llegara a subir, pues ganarías más. Pero se te paga en compensación o en lo que sale la moneda. Aquí lo malo, por ponerle una pega de todas, es de que tú eh, puedes hacer el retiro de lunes a viernes, aunque un compañero sacó un domingo y generalmente los domingos no se puede, es entonces tú lo pides una semana y sale el dinero hasta la siguiente semana. Así que bueno, esto es un ejemplo sencillísimo para los que tienen dudas y referente a por qué está fluctuando la moneda, pues obviamente pueden ser miles de cosas, todas las monedas están fluctuando, no solo esta, pero pues obviamente todo lo que está pasando no ayuda. Así que nada, que tengan un bonito día y si quieres saber más acerca de esto, pues déjamelo escrito. Hasta luego.